Buenas tardes, estamos para Medellín Ciudad Rockera con Nación Criminal acabando su show en los clasificatóres de altavoz. ¿Cómo se sintieron? una adrenalina ni la, ni la barraca. Muy cansados, pasamos muy bacano. Nos apoyamos completamente todos. Tenemos entendido que es una competencia y queríamos marcar la pauta, la diferencia lo del cambio de imagen es algo que puede llamar mucho la atención de la gente. La inclusión de los jovenoles viejos en, el, en medio del público era como para brindar de que la gente también se metiera en el fogo. Eh, las banderas como para que eran nuestro logo y se dieran como darle imagen y mucha fuerza a eso. Y nos preparamos fue pues, para, para pasar al, al internacional, esperamos que nos, que nos vaya bien. Para terminar muchachos, felicitarlos, muy buen show, muy buena presentación, hicieron que todo el Carlos Viejo temblara, temblara a todo el mundo guión. Digámosle a la gente que está viendo Medellín, Ciudad Roquera donde pueden saber más de Nación Criminal, dónde se pueden enterar de los nuevos álbumes, de los toques. Bueno, eh, Nación Criminal tiene su banda, eh, su página, perdón tiene tiene como escuchar tiene facebook tiene donde descargar las fotos en robert nation y la música eh, hemos intentado llegar en cada una de esas partes donde donde se acoge la música para para llevarla a que todos la, la tengan eh, la pueden descargar desde la página hay unos links inteligentes para que puedan descargar si quieren un tema si quieren las letras o si quieren el trabajo completo eh, lo dejamos abierto a que todo el público lo escuche para que todo el mundo lo tenga uh -huh.